Muy buenas, amigo instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video, un poco para eh, comentar cómo siguen estos resultados del mes de julio de 2019. Mira, eh, no quería dejar pasar la oportunidad porque estoy aquí en el despacho para mostrarles eh, lo que es el caudal, el flujo de clientes que se puede conseguir muy eh, fácilmente a través de las redes sociales, en este caso por Facebook. Eh, les voy a mostrar digo, lo que es la pantalla del ordenador de la computadora para que veáis lo, lo impresionante que significa eh, anunciar tu servicio de instalador y aire acondicionado y que el cliente te responde y te envíe la solicitud de servicio. Les voy a mostrar aquí la pantalla. Vamos a ver, para que mira, esta es la pantalla. Para aquí les voy a mostrar para los últimos 30 días, es decir, todo este mes de julio. Estamos ahora mismo a eh, 31 de julio del 2019. Le voy a decir a, a Facebook que me muestre los clientes que han entrado desde el 1 hasta el día 30 para que veáis lo que es esto. ¿eh? Mira, aquí me dice, últimos 30 días, 111 clientes eh, potenciales que han solicitado para eh, que les envíe presupuesto. Yo le doy aquí, descargar, aquí se me, se me plantea un Excel que me lo genera Facebook, le doy descargar, Me pide guardar aquí en el ordenador, le voy a decir descargar, esto yo ya lo descargué antes para poder enviar los presupuestos, pero lo vuelvo a descargar para que veáis cómo funciona. Aquí ya se bajó el archivo, el formulario, donde está el formulario, le doy a abrir. Se abre el formulario y como veis aquí está la lista completa con los 111 clientes y la fecha aquí, por ejemplo, ¿ves? 7, 17 del 7, 25, 26, 29 del 7... 24 del 7 de 2019 y luego el dato de contacto que sigue a continuación con el nombre, apellido, el correo electrónico y el teléfono. Entonces con estos datos yo rápidamente confecciono el presupuesto, que aquí también mira, se lo, a ver si tengo aquí uno a mano, un presupuesto rápidamente para que... mira aquí un presupuesto Perfecto, ves aquí. Les voy a mostrar rápidamente. Confecciono un presupuesto. Aquí dice presupuesto con la fecha de 2019. Aquí hago un pequeño detalle de la máquina, el equipo, etcétera. Y este presupuesto lo adapto a cada cliente que, que me hizo la solicitud y se lo envío por correo electrónico y al WhatsApp. Esto le llega inmediatamente. Este es, este es fenomenal. Imagínate que el cliente está con el teléfono celular. Eh, ve el anuncio en Facebook o en Instagram, está con un calor de locos, está desesperado porque se acordó, estuvo trabajando todo el día y cuando se acuerda en el momento ya le cae la gota de transpiración, está con el teléfono celular, aparece mi anuncio y dice hostia, necesito el aire ya, le da clic, me llega a mí y yo en cinco minutos ya estoy dando respuesta a esa solicitud de presupuesto, eh, le llega automáticamente al correo electrónico y al WhatsApp, porque tengo también el, el contacto telefónico, y el cliente inmediatamente me da respuesta eh, para ir a instalar. Es decir, tenemos en 30 días 111, y eso que yo lo he, me he estado anunciando, digamos, de forma paulatina, porque no tengo tanta estructura para atender a tanta gente. Yo ya tengo unos colaboradores que me ayudan, porque si no, no podría con tanto, pero si yo me estuviera anunciando las 24 horas, igual... En vez de 111 solicitudes podría tener 300 o más. Entonces esto es un poco para mostrarle el poder que tiene el anunciarte en internet, el anunciarte en redes sociales para hacer llegar tu oferta de valor a los clientes. Se los acabo de mostrar en el, en el video, 111 solicitudes de presupuesto en el mes de julio ahora de, do, de 2019. Estoy facturando eh, como nunca, estoy muy contento y espero que puedan ustedes replicar este sistema que yo estoy haciendo, que si no me pidan ayuda, ahora también estoy ayudando y colaborando con gente de Latinoamérica, de México, de Argentina, para aquellos que necesiten eh, implementar estos sistemas de eh, captación de clientes vía redes sociales. Nada más, eh, era simplemente dejarles este, esta actualización de ahora estamos en, ver, en el verano 2019 aquí en Europa, mucho calor, y la suerte de poder llegar a todos nuestros clientes a través de las redes sociales y poder acercar la oferta de valor y que, y que nos contraten, en este caso a mí, este, gracias a poder estar a tener presencia en Internet y en, y en Facebook e Instagram. Les dejo un saludo y será hasta el próximo video. Espero sus comentarios, le den la campanita, se suscriban y me apoyen con estos videos para que los colegas, que los compañeros de toda Latinoamérica y España puedan hacer lo mismo y puedan tener las mismas posibilidades que tengo yo de trabajar todo el año a tope. Les dejo un saludo grande y un excelente verano o invierno si están en del otro lado del mundo. Adiós.